Buenas noches, amigos y amigas de la Hora de Urlingham. Necesita presentación Juan Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Un gusto recibirte acá en Buen Camino, uno de los tantos clubes a los cuales durante tu gestión este, has ayudado y te has sentido cercano. ¿Cómo es esto para vos de estar acá con, con un club de, de barrio y adentro hay más gente de los otros clubes? Hola. Hola, a vos, un gusto volver a encontrarte a la hora de Hurlingham. También un, un placer enorme, bueno, a nuestras espaldas está uno de los playones deportivos que, que hicimos durante la gestión, bueno, siempre acompañando y, y bueno y estando al lado de la Liga de la Lifur, de la Liga de Fútbol Infantil de Hurlingham, con, con Marcelo, con su presidente, con, con todos los clubes que hacen un trabajo muy importante, ¿no? muy importante. Vinculado a la contención, al deporte, al cuidado, al cuidado de, de, de nuestras nenas. Nenes, Somos testigos. De eso. En, en, en todo Urlingan ¿no? En Hurlingham, en todo T6, en sí. todo William Morris. Eh, bueno, como, como todos los años, el compromiso sigue vigente, la, las medallas para, para cada uno de los 3.000 chicos, a pesar de que, que todavía estamos en pandemia, que no se pudo desarrollar la actividad deportiva eh, como corresponde, con total normalidad, esperemos hacerlo. A partir del año que viene, para así, así todo, bueno, las medallas para todos y cada uno de los 3.000 chicos, eh, chicas, eh, en Urlingan ganamos sí. todos, en Urlingan ganamos todos, es lo que dice la medalla y bueno, y el compromiso enorme, eterno, de corazón, con, con mucha solidaridad para, bueno, para con mi distrito y fundamentalmente para con la liga de fútbol de Urlingan. Es una lógica porque, por un lado, es un mimo para los clubes, ¿no? De parte tuya, pero también es una lógica en cuanto a lo que vos has hecho. Nosotros te conocimos a vos y la verdad que conocimos también a la Liga cuando en aquel momento vos te tuviste que acercar para este, dar los premios y demás, y eso luego fue una relación que no terminó nunca. Después vinieron los, vinieron los playones, mm. eh, remeras, qué sé yo, una ayuda este, impresionante para una cantidad de clubes, más de 40 clubes al final, ¿no? Sí, acompañamiento, acompañamiento por parte del Estado. Sí. En ese momento el Estado municipal, bueno, mm. ahora... El Estado Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social que tenemos a cargo, tiene un programa que se llama Mejor Barrio. Ah, mira. Ese programa que pusimos en marcha Contanos. es un programa que va a construir 5.000 playones deportivos en toda la Argentina. Esto que está a nuestras espaldas, sí, playón sí, de, sí, sí. de 20 por 40, de 18 por 32, mejor dicho, mm. con cerco perimetral, con luz de LED, con el arco de fútbol, con el aro de básquet, con... Bueno, con toda la, la, la línea de delimitación de, de la cancha de fútbol, de básquet, de handball, de, de hockey, y eso es, en esta nueva etapa de la Argentina, fortalecer el espacio comunitario, que cada familia vuelva a disfrutar de, bueno, de la actividad al aire libre, los chicos y las chicas, el deporte, no como una política, como una muy fuerte política de inclusión, y agradecer todos estos años a la liga de fútbol de Burlingame por la tarea que han hecho, ¿no? la tarea de inclusión, de contención momentos muy difíciles, económicos y de pandemia eh, durante la pandemia hemos visto muchas autoridades de los clubes ayudarnos a, a que lleguen los alimentos a cada casa cuando tenían que aislarse, bueno, el acompañamiento cuando hacíamos en la puerta de algunos clubes los planes de detectar eh, bueno, es, es la entidad de bien público, en este caso el club de barrio a los que les, les voy a estar agradecido siempre y que me van a tener siempre a su disposición. ¿Se puede decir que los clubes de barrio en toda la Argentina se parecen bastante? ¿No es cierto? En todas. En todas, ¿no todas. yo Las demandas son las mismas, uh -huh. eh, también es cierto que los compromisos por parte de los gobiernos provinciales y gobiernos municipales también, también son enormes, uh -huh. eh, por eso decidimos, por toda la experiencia, claro. digo, poner en marcha el mejor barrio, que es la construcción de, de playones deportivos, ¿no? por esta experiencia. Por lo que significa y representa, hoy estuvimos con el Intendente de San Carlos Mendoza y, y nos contaba el valor de un playón deportivo, el valor de un playón deportivo para una comunidad, para, para un barrio, para, para la sociedad en su conjunto. ¿no? Y, e insisto, ¿no? son, son políticas que incluyen, que igualan, que generan cada, más, cada vez más derechos, que los amplían ¿no? y, y bueno, y ahora venimos un ratito, comimos una hamburguesa con... Con, con todos los clubes de la liga y bueno, nos vamos a casa. Y mañana partimos para San Juan temprano. Para San Juan. Mañana estamos en San Juan temprano. Bueno, una, nosotros te, te, una, vez por una vez por semana interior ¿no? del país y una ¿Y? vez por semana provincia de Buenos Aires es la tarea de estar, como nos pide el presidente, al lado de los que menos. Y en el, tiene, inter, y y en el interior del país vos te habrás fijado que tiene los clubes son más centrales todavía. Sí, ¿no? son una ¿no? referencia enorme. El sí, no sí. cierre de campaña ¿Todo tener, de. Bueno, de, de, del. El frente de todos en Tucumán, lo acompañamos a Juan Mansura, el jefe de gabinete, fue en la cancha de, del Club Atlético Concepción, de la banda de Río Salí. Eh, bueno, el valor, el valor que tiene, que tiene ese club y bueno, ese cierre de campaña y, y el pueblo participando y, y la cercanía, ¿no? Es importante hacer todos los días esto, no estar cerca, encontrarnos con ustedes nuevamente para poder llegar a, a todo mi amado Urlingan. Bueno, gente, nosotros lo dejamos tranquilo para que pueda estar con la gente, pueda, pueda descansar. Eh, Saludos a la gente, los vecinos y sí, las vecinas bueno, de Urlingan. Mandarles, mandarles un abrazo grande. Estamos, estamos, estamos siempre ahí en la calle Bueme, uh -huh. al mil, a una cuadra de la plaza de Urlingan, en, en, en un barrio, junto a mis vecinas, mis vecinos, y y bueno, y todos los fines de semana intentamos transitar las calles y nos damos un ratito para, para recorrer, para poder hablar con los centros de jubilados, con las jubiladas, con los jubilados, con las vecinas, con los vecinos, con los clubes, con la sociedad de fomento, estar cerca. Es un momento en donde la política tiene que recuperar cercanía, ¿no? cercanía uh -huh. siempre, siempre digo, lo decía... El mejor presidente que tuvo la democracia en esta etapa, desde el año 1983, que fue Néstor Kirchner. Uh -huh. Somos tipos comunes con responsabilidades importantes. Y así lo vamos a seguir siendo toda la vida. Muchas gracias, Juan. ¿eh? Gracias. gracias. Abrazo, hora de Burlingame, fuerza.